Yo te voy a pedir Yo, que lo, te lo. mantenga un momentito con nosotros. Vamos a ver que Arismendi está en la Yagüiza. Hay una situación allá de protesta oh. en la Yagüiza en vivo, desde la Yagüiza, Arismendi la antigua. Adelante Arismendi, buenos días. Muchísimas gracias. En esta ocasión nos encontramos en la carretera San Francisco-Tenares, específicamente en la comunidad de Los Bejucos, donde eh, han salido a protestar las personas de la comunidad de La Yagüiza y Los Bejucos. Hace apenas instante el tránsito estaba totalmente paralizado Debido a las manifestaciones Pero en este caso, para que nos cuente más detalladamente De qué trata, tenemos por acá al Padre José Orlando Francisco quien se encargará de decirnos? Padre, ¿qué tenemos por acá en el día de hoy? Sí, estamos reunidos aquí La comunidad de la Yagüiza y sus comunidades Son unas 15 comunidades Representadas con sus juntas de vecinos Estamos exigiendo unas cinco eh, reivindicaciones que tenemos Pero particularmente estamos pidiendo una y es el asfaltado de nuestros caminos vecinales. Nos hemos enterado que para San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, va a haber o está habiendo un proyecto de asfaltado. Entonces, las comunidades de La Yagüiza y las demás comunidades nos la han dejado fuera. Y no estamos de acuerdo con eso, porque nosotros estamos a 3 kilómetros de, de San Francisco, a 2 kilómetros de Gran Parada. Y nos han dejado en este medio. Además del asfaltado de los caminos vecinales, Estamos pidiendo agua potable, que hace 20 años, cuando se hizo esta carretera, se sacaron la tubería y estamos sin agua potable. Luz 24 horas, el circuito está ahí en, en, en Bijao, hasta Gran Parada, nosotros nos han dejado en el medio. Después, la policlínica que tenemos en la Yagüiza, eso está abandonado, un médico solo a medio tiempo y sin ningún medicamento casi. Estamos pidiendo seguridad también, las autoridades nos están ¿verdad? asistiendo, pero queremos más seguridad en esta zona porque se dan muchas realidades de atracos, asesinatos. En los últimos meses hemos perdido dos jóvenes muy valiosos de nuestra zona por los atracos, los, los, los asesinatos. Entonces, estamos pidiendo esas reivindicaciones, pero especialmente el arreglo asfaltado de nuestros caminos vecinales. Hay un nuevo gobernador ahora, entonces el señor gobernador... Anteponga sus oficios y, y, y mira a ver cómo no nos dejan fuera estas comunidades, lo estamos pidiendo de favor. Muchísimas gracias, Padre. Repetimos, nos encontramos en la comunidad de Lopejuco, en la carretera San Francisco Tenares, donde decenas de personas han salido a manifestar exigiendo las reivindicaciones de la comunidad. ...de la Yagüiza y los Bejucos y otras tantas. Hace apenas minutos eh, el tránsito completamente cerrado... ...y allá pueden observar en su pantalla un alto contingente policial... ...que se ha encargado de, de vigilar y de darle seguimiento a toda esta marcha. Repetimos, estamos completamente en vivo eh, por el canal 10 de Telenor... ...para el programa de mañana cuando son ya las 9.15 de la mañana. Y Telenor como siempre, ¿verdad?, de, eh, de la mano con todas las informaciones y todos los hechos e importancia que ocurren en toda la región. Decenas de personas pueden observar el tránsito en la carretera San Francisco-Tenares, específicamente en la comunidad de Los Bejucos, donde la comunidad se ha lanzado a las calles a protestar exigiendo... Eh, varias demandas entre esta, el asfaltado de las calles y el servicio de agua potable tenemos por acá vamos a conversar con, con, con esta señora a ver si nos si nos no pueden hablar más detalladamente caballero su nombre nosotros tenemos carretera asfaltada a mí los vecinales no hay no cruce hay por ahí agua agua potable en u día la yagüiza Eso se pone, eh, nadie puede cruzar ni los muchachos pueden cruzar para allá a la escuela. Nadie, ahí, ahí está ese los zapatos para allá a la escuela. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones de uno de los residentes de la comunidad de la Yagüiza. y se puede observar en estos momentos cómo los manifestantes mantienen el tránsito completamente obstruido en esta carretera San Francisco Tenares. La situación, señores, lo eh, un poco tensa aquí donde los manifestantes eh, han empezado a, a caldearse los ánimos y han exigido eh, pueden escuchar ahí. Las cosas. Repetimos, en la carretera, esto es en estos precisos momentos, en la carretera San Francisco Tenares, de donde decenas de manifestantes se han lanzado a las calles exigiendo las necesidades de la comunidad de la Yaguiza, los bejucos y otras comunidades que según expresaron ellos llevan años sin estos servicios básicos y en el día de hoy han decidido salir a protestar en reclamo de estas necesidades. De mi parte es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. las informaciones. Esto está ocurriendo en este preciso instante. Esto está ocurriendo en este preciso instante en la Yagüiza. Carretera una... San Francisco Tenares sí. Hay eh... una protesta de la comunidad de la Yagüiza exigiendo servicios que no tienen y como ustedes pueden ver el tránsito está muy limitado. Hay que destacar que somos un país de clase media y que no padecemos de... De, de, de, de, de, de la, del agua, que no tenemos situaciones con la escasez ni, ni todo lo que tiene que ver con este líquido vital. De mañana.